Dentro de la pantalla principal de Geniali, vamos a crear Geniali y vamos a ir a Gamificación. De ahí a Juegos, buscamos el juego, la plantilla del juego, adivina el personaje. Esa es la plantilla. Como siempre, miramos la plantilla a ver si... Es de nuestro agrado, en este caso tiene pistas, y la solución. Vamos a usar esa plantilla. En el margen izquierdo se ponen las diapositivas para poner editar. Podemos, como siempre, cambiar el título. En la segunda diapositiva vamos a cambiar nuestras pistas. Vamos a elegir acá, por ejemplo, ventana o etiqueta. Ahí podemos escribir nuestra pista. Y además podemos poner un video. En este caso, un video que es está subida a youtube seleccionamos la dirección de ese video y la pegamos para que se pueda incrustar guardamos si vamos a previsualizar nos pide el nombre Y vamos a ver cómo queda. Ahí está la pista y el video. Podemos continuar editándolo. Esa imagen también la podemos reemplazar. Cuando ya tenemos todo finalizado, ponemos listo. Y lo publicamos, lo podemos visualizar y compartir. Cuando ponemos compartir, está el link para compartirlo por mail, por WhatsApp. Si hacemos clic en el icono de Geniali, vamos a tener las diferentes plantillas en las que estuvimos trabajando. para continuar editándolas haciendo clic en el lapicito.